Bienvenidos chicos y chicas a este canal de locuras Hoy día tenemos un video especial, está Trevi otra vez con nosotros es, es como un, un parte 2 del que ya hemos hecho Pero cuéntanos un poquito más qué video es Por si todavía no se han dado cuenta por el título, claro Vamos a seguir comiendo dulces para variar Porque siempre que me invita es para comer dulces Cuando estoy detrás de las cámaras para hacer cosas de, de modelaje o maquillaje es de comer es adelante. así es vamos a probar nuevos dulces, piqueos, snacks varias cositas de comida coreanas porque fuimos a Mumuso ahora sí les vamos a poder mostrar con detenimiento todas las cosas comestibles que pueden El papel. que pueden, este, encontrar en la tienda estos productos más que nada cuando los importan tienen atrás un sticker en donde traducen los ingredientes y básicamente lo que es estos stickers los hemos sacado para no spoilearnos, no los hemos leído sin verlo. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse en el canal, en el botón rojo de abajo, porque es bastante importante para nosotros. Vamos a partir con esto. Parece como... Chicharrón. No, no, porque tiene como leche, mira. Parece como... No sé, a lo mejor es dulce esto, pero parece el chicharrón, de verdad, parece como estas... Eh, snacks que venden así en los supermercados o en las tiendas donde hay chicharrón así para comer uh -huh. A mí me parece chicharrón, no sé qué será Porque okay. todo está en Corea, ¿no? Así que obviamente no se sabe qué Ya Vamos a ver ¿Y se ve? parecido no es como esta, ¿no? Ya Va, voy a olerlo primero porque yo siempre tengo la manía de oler todo antes de comerlo Si es que huele mal, no lo como Pero hoy día no tengo excepción ¿Tengo? Huele como apoyo a Chihaukai de los chifas. Ajá. Esa puntita. Pero mira, chihuahua. parece un caracol. Sí, parecen como caracolitos. Dinkit. <risa> sí. sí. Efectivamente es dulce. Es dulce. Nos equivocamos, este. Si el es Chihaukai. Fuese crispy. No, si fueran chips. Ah, si fueran chips. Sería esto. Frito. Mm, está muy rico. Vamos a probar uno más. Pero si sí sabe con material. Ya, pero ¿qué adivinamos qué es? Yo digo que es chicharrón con la focoli. va a salir en el papelito chicharrón con la focoli? Bueno, pero es lo que yo digo, no sé. Dice sweet conch. <risa> Bocaditos dulces en forma de concha. Ya ves, está bueno. Está bueno, punto. Vamos a comer uno más. El siguiente producto que vamos a probar es este. Cream and cheese flavor, o sea que son como snacks de papitas Como papitas con sabor a... Cream cheese Ah, cream cheese Ese señor gordito no tiene cara de coreano, ¿verdad? No, para nada Tiene más cara de alemán, como si fuese familia tuya Se ven literal como papas fritas, miren en mi un hueco. Parecido, con un hueco en el medio Todos los, Todo lo que sale afuera es igualito a lo que está dentro O sea, no es publicidad Sí huele esa. a queso, mira Sí. Pero no tan a queso Es raro Es como Como si dice aire Pensé que se iban a parecer más a la mm. Que son de, de, también de Cream cheese, pero no No sé, eso es como. Boca. Suflé con aire Con aire, sí no es mal, bueno, pero es un poco muy dulce ya, Muy dulce Encuentro que tiene como un sabor dulce Al principio mm. Mira, y esto lo encuentro Encuentro la, la bolsa bien grande Y todo esto es una porción O sea, no es como acá que O bueno, en, en otras cosas que te sale así como Una porción y en verdad son como seis porciones mm -hmm. Esto es solamente una porción, o sea que te puedes comer todo esto y eso sigue siendo una sola porción. Thank you, next. Lo que se intuye por esta es que es como que sabor a alga, ¿ok? Y de verdad, comer algo con, con sabor a mar, que no sea ni pescado ni ceviche, mmm, no sé qué tanto. Pero vamos a abrirlo. ¿Qué? <risa> Sí, le no. Según la caja ah, son muchas formitas de cosas. De pescaditos. Del mar. Pescaditos, estrellas, calamares. Oh, este es un tiburón. Espera, yo pongo la mano. Es un tiburón. Ah, la miercoles. Está muy bueno, ¿eh? un. Esto tiene una forma media sugerente. ¿no? Ya. Un, dos, tres. Mm. No la compraría. No sé cómo saben las algas. Ay, pero al final tiene un sabor asqueroso. O el ha cambiado cantal. Ah, no. Ah, pero. No, no está de malo Te lo regalo entonces porque a mí no me gustó para nada. Si es que les gustan las cosas pero, del mar. Pero no, no sabe pescado, es como cuando no. come sushi y, y tiene el nori. No. No señores. No, es muy diferente. Yo no le doy. Le doy manito para abajo, ¿tú? Yo le doy manito para arriba, hombre. Lo siguiente que vamos a comer es esto de aquí. Dice Chicken Ramen Sack. O sea, según... Snack. ¿Qué dije? Sack. Ah, Chicken Ramen Snack. Disculpen. Literal, los fideos que hay en las sopas ramen. Yo he visto en videos de YouTube de gente que literalmente agarra el haji yeah. no le echa el, el paquetito ese del le echan a los fideos y los hacen así. Los machacan y después se los joden. Se ve así. Buenas ramitas Buenas rames, sí. A ver. Son como. Son como las ramitas en Chile, pero más de 90: como palito. Palito. Palito de harina. Como las ramitas. Bueno, le doy manito para arriba porque está. Decente. Pensé que iba a ser otra vez. Palito de vegetales. Cuando vimos esto nos llamó la atención porque era el único producto verde y que decía de vegetales. Solo dice vegetales. Y esto no me parece para nada coreano. ¿no? Lo abrió pero recontra mal. Es experta en abrir malas las bolsas este chiquito. Bueno, huele igual que el ocarto. No se ve nada no sabía vez nada. han comido algo insípido, esto es Esto es lo más insípido, más insípido Le doy manito para arriba porque no es pego, pero tampoco sabía nada, así que pasable Bueno, ya vieron la preparación de lo que nosotros pensamos que era una sopa ramen No era sopa, Eso. era simplemente los fideos, ramen Con sabor a pollo, pero extra picante Así que aquí tenemos esto Por favor, agarra tu tenedor ¿Qué resultado? Huele como amoníaco Lo que le echamos era, pero así color sangre, medio negro, negro. Ya me pateó, ya me pateó Oh. <risa> Uy, no, a mí sí me quedó así picando <risa> Digo, fuego Pero no es De hecho, está bien rico, pero Pero la consistencia del video sí me molesta un poco Me encanta el picante O sea, muero por el picante, bro. De hecho, siempre he probado la sopa marcha picante Esas que venden como en tazo Esto es mucho más picante que eso Lo vamos a dejar a un lado porque toda mi familia quiere probar esto Así que lo vamos a guardar Todavía está calientito, así que ahorita lo vamos a llevar No a ver, no no, no, eh. Porque te pica. <risa> Tenemos Aloe Vera, que lo he visto mil veces, pero jamás lo he probado. Y ahí este es. Y este coco. es un trago. un trago no, un trago. una bebida de coco. Aguita de coco. A ver, a ver, a ver. Oh, oh este es que sí, se muere como porca. a. a coco. A jarabe. Está rico. En verdad está rico. Mmm, ese es como dulce Tiene pedacitos ese, Este también tiene pedacitos de coco O no sé, imitación de coco, no sé Pero este normalmente sí tiene pedacitos de aloe vera Y bueno, sí sé sí lo que sabe el aloe vera No, no me gusta este Aunque no es tan feo sí. Pero huele como a literalmente las cremas de coco Huele más feo de lo que sabe sí. mm, Yo no. me quedo con ese Pero creo que tampoco me lo pediría es demasiado dulce como para comerlo con algo Es más como un refresco así que lo puedes tomar Solo Sin acompañarlo es que, es que con nada pedacitos, Es como, Es como un postre al mismo tiempo que... Creo ¿no? que hemos elegido bastante bien para probar sin saber Lo que no me gustó sí para nada han sido Esto de acá Ese sí El que menos me gustó El que menos te gustó O sea, el de los ramen, snacks Pero más que nada porque yo pensé que iba a ser otra cosa Ya yeah. Porque este sí, o sea Este está bueno para mí, está bueno, pero sí tiene una fronteriza final, que es como que, Y este, que es demasiado... Si te dicen que es vegetal es, tiene que tener un, por lo menos un sabor a vegetal, y no tiene sabor a nada, o sea, es, es, es, es un material, es, decir, es aire. Aire, sí, aire con vasita. Y el que me gustó más fue el primero que probamos, este. Que queríamos que era salado, pero en verdad es dulce. ¿Y qué cosa era? Ah, era sweet conch. Concha dulce. La concha dulce Porque literal son conchas Así, esto me gustó Y todas estas cosas a Los hayan gustado o no los hayan gustado eh, Las pueden encontrar en Mumuso En su nueva tienda Que está en Plaza Y en Angamos. Aquí les vamos a dejar sus redes sociales de Mumuso Para que puedan ver la comida Y lo demás que tienen Al igual que ver el video anterior del tour y de todo No se olviden de suscribirse en el canal Dándole click al botoncito rojo Dale like a la campanita No, dale like, no, aprieta la campanita Para que no te olvides cuando subió un nuevo video Ahora sí, dale like al video Porque yo sé que te ha gustado y sé que quieres ver Más cosas eh... Coreanas o más cosas de probando dulces o cosas así. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y a Trevor en su Instagram porque ahí sube cosas como de fotografías, fotos, fotografía, tuyas, fotos, fotos tuyas, fotos tuyas y fotos tuyas. Así es. Así que por ahí dense un salto para chequear si es que les gusta su contenido y nos vemos la próxima semana. Adiós.